Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de secretos, de cómo conseguir grandes imágenes, cómo ser mejores fotógrafos y todo aquello que te permita mejorar como fotógrafo. En el capítulo de hoy te voy a explicar las tres claves de todo buen fotógrafo. Estas tres claves son fundamentales y son comunes en la mayoría de fotógrafos con los que he tenido cualquier tipo de relación profesional durante muchos años. La primera clave es saber transmitir o comunicar. Esto es algo que se puede aprender, pero hay gente que ya lo tiene de forma natural. La premisa es que las imágenes que creas deben comunicar o transmitir un concepto o un sentimiento. Si consigues comunicar o transmitir justamente el concepto o la sensación que la imagen quiere evocar, esta es la principal clave. Si las imágenes no llegan al espectador o no transmiten o no despiertan esa fuerza, esa energía necesaria para conseguir capturar la atención o el interés del observador, esa fotografía es mediocre o directamente mala. Si nosotros queremos conseguir que cuando realizamos una fotografía de alimentación de un queso, de un chocolate, de una bebida, den ganas de consumir ese producto o realizamos una fotografía de una mascota para un centro veterinario y queremos que transmita esa sensación de que ayudan a ese animal con problemas. Cualquier concepto que realmente se transmita, estamos consiguiendo plasmar en una imagen el sentimiento o el concepto que el cliente o nosotros mismos queremos transmitir al observador de la imagen. Si además esa imagen impacta y perdura en el tiempo, realmente estamos consiguiendo una imagen soberbia. Piensa en imágenes icónicas que tú has visto alguna vez, ya sea en publicidad, sea de algún fotógrafo famoso, de una película, de un producto, de un perfume, algo que te ha llamado la atención. Y cuidado que llamarte la atención no tiene que ser con algo bonito o algo simplemente agradable. Puede ser algo que te haga reaccionar, que te ponga los pelos de punta o que simplemente te evoque ternura. Entonces estamos accediendo a los sentimientos de la persona y esa imagen tiene mucho más impacto que una imagen meramente descriptiva. Aquí juega un papel fundamental tanto la puesta en escena de la fotografía, la ambientación, la decoración, como la iluminación, la composición y sobre todo que el resultado final sea redondo, consiga ese impacto. Por lo tanto, generar imágenes que generen impacto nos va a hacer la mitad del trabajo. Pero ese impacto tiene que no solamente ser visual, sino transmitir o comunicar un concepto que es la base o la idea general de la imagen. La segunda clave que tenemos que tener en cuenta es la técnica. Si nosotros tenemos una imagen en la cabeza que es brutal, pero no sabemos ponerla en práctica, no conseguiremos los resultados que deseamos. Da igual que quieras vender una planta, una medicina, hacer un anuncio de una obra de teatro, o simplemente promocionarte como fotógrafo. Cualquier imagen que tengas pensada y que quieras conseguir ese impacto, transmitir ese concepto que quieres comunicar, primero necesitas tener la idea, pero después tienes que saber plasmarla y llevarla a cabo. Aquí la técnica es fundamental. Si no tenemos la técnica de iluminación, de composición, de cómo colocar las piezas, fíjate que es más importante la idea y la técnica para ponerlo en práctica que el material en sí. Si sí es cierto que hay fotografías que si no tienes un cierto material concreto, no podrás realizar ese tipo de fotografía. Pero en muchos casos, teniendo la idea, podemos adaptarnos para hacer lo más parecido o lo más cercano posible a la idea que tenemos y no es tan importante que la fotografía esté hecha con la mejor cámara del mundo o con un móvil. Si el concepto, la imagen que te queremos plasmar es impactante, el medio que usemos, si técnicamente cubre nuestras necesidades, es lo de menos. Puede ser mucho más importante la ambientación o la iluminación que vamos a usar, que no la cámara que estamos usando, el objetivo que estamos usando o el software de edición que vamos a aplicar para conseguir depurar la técnica. En Fotoformación tienes cursos de todo tipo de iluminación, de retoque, de técnica para conseguir plasmar aquello que llevas dentro. También tienes en Internet infinidad de videotutoriales que te pueden ayudar de forma completamente gratuita, a conseguir aquella imagen que tienes en mente. Si necesitas algo más específico, siempre puedes buscar clases personalizadas, un one to one, para ayudarte a plasmar esas imágenes y conseguir plasmar esa técnica para llegar a la fotografía final que deseas. Y nos falta la tercera clave. ¿Cuál es el marketing, la difusión o la estrategia para llegar al público potencial que te interesa? Si tenemos una idea genial, espectacular, tenemos la técnica para materializar esa imagen en una fotografía brutal, pero después no llega a nuestro público objetivo, de nuevo estamos fracasando. Hay infinidad de fotógrafos excelentes que por desgracia no los conoce casi nadie porque no trabajan bien las redes sociales, porque no tienen una estrategia de marketing correcta o porque no están en el sitio adecuado en el momento adecuado. De forma que toda aquella idea, toda aquella técnica queda en el cajón del olvido, en una web o en una red social a la que poca gente accede. Esto al cabo del tiempo deshincha al fotógrafo, pierde impacto, pierde fuerza, pierde intensidad en lo que está haciendo y empieza a hacer trabajos más mediocres, más mal pagados, con una calidad más baja. Si sigues estas tres claves conseguirás tener una idea plasmarla y llegar al público que realmente necesitas. Todo lo demás son accesorios que pueden ayudarte a hacer más cosas, pero lo fundamental es que sigas estas pautas. Vas a conseguir mejorar como fotógrafo, conseguir imágenes realmente impactantes y llegar a la audiencia que en realidad es la que te interesa. Nos vemos en próximos podcasts.